o qué cuestión fundamental queréis preguntar o directamente ya las tenéis ¿Tenéis ya las preguntas? ¿Ya tienes una? Pues a, a ver Bueno, primero presento, soy Doris soy profesora de formación y orientación laboral en los índices de FP y quiero saber en el ámbito de la empresa de la administración pública incluso de la universidad si se está fomentando a nivel nacional, ¿qué pasa como por ejemplo con la economía social? El 27 de diciembre de este año el Consejo de Ministros decidió que la economía social se si impartiese en los ciclos de FP en la asignatura en la empresa, en de empresa iniciativa emprendedora. ¿Vale? En este aspecto, en el ámbito de la educación, ¿cómo vais a fomentar que la economía del bien común, que es tan importante como la economía social, eh, en esas asignaturas como economía en la ESO, en el emprendimiento, en la formación profesional, que al final son la base del tejido empresarial? Mucha de la gente que sale yo, que de la FP, sobre todo yo, de empresa iniciativa emprendedora, eh, si vais a poner ¿Cómo vas a cuestionar la posibilidad de que se pueda dar que un día determinado un consejo de ministros se aproveche y se preocupe de esa otra vez? Es una pregunta que no hace a él. No sé qué, si alguien quiere responder. Yo te puedo decir lo que estamos haciendo ahora, pero no si, si cómo vamos a hacer en el futuro, pero como ahora sí. Bueno, yo eh, puedo contar lo que, lo que se ve en la universidad. Porque el tema de la economía social... Yo, yo llevo a la EBC a través de la economía social. Yo llevo muchos años trabajando temas de economía social y cooperativismo. Y puedo decir que, el, por ejemplo, en los nuevos planes de estudio, la reforma a nivel universitario me estoy refiriendo, eh, asignaturas de economía social que estaban en planes de estudio han desaparecido. O sea, que hemos ido a una tendencia al contrario. Entonces, en la Universidad de Valencia, en la Diplomatura de Relaciones Laborales... Eh, había un itinerario curricular en economía social y cooperativas formado por cuatro asignaturas distintas contabilidad, derecho, dirección de empresas, economía aplicada y con los nuevos planes de estudio han desaparecido totalmente solamente queda una asignatura como optativa en economía y en administración y dirección de empresas yo, eh, esto como cuestión así más puntual eh, yo lo que diría es lo que he explicado antes del proyecto de innovación educativa va en la línea de introducir los conocimientos y el modelo de la EBC en los centros educativos, pero claro, de manera transversal. Dar el paso de legalmente conseguir que en los currículums aparezca una asignatura concreta o determinados temas eh, o contenidos docentes en determinadas asignaturas eh, es un paso que habría que dar. Si yo soy partidario de hacerlo, habría que hacerlo pero habría que ver eh, cómo conseguimos actuar como lobby, ¿no? De grupo de, de influencia conseguir que se consiga. Yo lo veo en estos momentos complicado. No sé si desde la asociación lo estáis trabajando, pero hay que intentar conseguirlo. Sí. Sí. Es sí, que en realidad yo, con la economía social, como dice, eh Juan Ramón se ha conseguido, pero en muchos lados pues se está desapareciendo esas sí. asignaturas. Sí. Y bueno, a lo mejor está ahí puesto, como yo he dicho antes, que muchas veces pues, muchas cosas se ponen, pero no son, es decir, se pone por pues, ponerlo, pues que se ha puesto, <risa> pero igual que en muchos informes se pone que hago esto y hago esto. Eh, nosotros lo que estamos haciendo desde la asociación es fomentar toda la educación hay un grupo concreto que nosotros llamamos nodo de trabajo de conocimiento y ese nodo de trabajo de conocimiento trabaja fundamentalmente para fomentar que en las en los institutos también incluso en escuelas primarias se empiece a trabajar esto y se empiece a trabajar el tema primero de valores valores de economía social segundo y segundo de la LCE entonces nosotros estamos fomentando esto ya tenemos los centros educativos ya tenemos todo el, desde la asociación Toda un, eh, una agrupación de centros educativos por el bien común que ellos mismos, independientemente de que el ministerio les obligue o no, están fomentando estos eh, eh, módulos de la economía del bien común. Eso por un lado, los centros educativos que ya hay profesores de economía que ellos en sus áreas, en sus horas libres y de talleres fomentan esta parte aunque el ministerio no se lo obligue y es un tema de conciencia, no otra cosa y lo que hacemos aquí en Murcia, por ejemplo nosotros desde la asociación en Murcia desde el campo de energía y el grupo de trabajo vamos a institutos donde nos llaman profesores de economía para hacer talleres con los alumnos desde la semana que viene tenemos en un instituto de Murcia, pues de primer bachiller de segundo bachiller, de AESO y también en Murcia lo que estamos haciendo es eh, un cuento para, de, con talleres con talleres educativos para los niños ¿no? De, de, de, de primaria que se llama Valori, que trabaja sobre los valores de la economía social con la qué? No, no, de, bueno, no estamos haciendo nada porque no nos llaman y, no, y todos somos voluntarios, pues evidentemente que, claro. Si tú me llamas, yo voy. Es porque hacer claro. un grupo de voluntarios se viene sí, en Valencia. Sí que, que se está haciendo de conformación? Valencia, el que en... Claro, pero pasa una cosa que también nosotros tenemos que tener en la... ser favorecidos por la parte de la administración pública que en Valencia lo que tienen. Además, como digo yo siempre, es que, claro, el, el, la, la Generalitat ahora pues tiene toda una una, ¿no? Un, sí. una directoría de Economía Social que aquí en Murcia no existe. Entonces, claro, y en la parte de Educación, pues lo mismo. Nosotros estamos con la Consejera de Educación, a ver si, por ejemplo, en los centros educativos más, pero eso cuesta mucho. Cuesta mucho. Y ya ponerlo como ley, pues más. Lo que único que sí estamos trabajando a nivel internacional, se está trabajando mucho en la Comunidad Europea. Ahí sí. Trabajando como os he dicho antes que este, este, este modelo el, el Comité Económico Social Europeo lo ha puesto como modelo eh, futuro disponible para también del año 2015 en el que se recoge ahí está. y entonces ya a partir de ahí pues yo supongo que empezarán y también eh, Pero es una cuestión de claro lo que sí hacemos es ir a todos los lugares donde nos llaman la semana que viene te digo que tengo otro instituto y nosotros pues, lo que hacemos es ir y ocupar algunas clases talleres libres con los alumnos para entonces además les aviso, es increíble, ¿eh? porque cuando yo que trabajo también en una escuela de negocios como eh, se ha ido olvidando un poco esta práctica todas las asignaturas de economía se centran en finanzas y a los niños lo único que les piden, eh, voy al instituto y hablé con la profesora ayer y me dijo eh, mira, es bueno que vengas porque ellos, ellos nada más que están, ¿cuándo no vas a hablar de la bolsa? ¿cuándo no vas a hablar de la bolsa? ¿cómo puedo invertir dinero? esto no es economía y entonces, todos que, y, y, y que, evidentemente las asignaturas, todos es el balance financiero, si la bolsa... Que, y, a, y le dices a un niño, y, y, y, ¿tú que porque estás estudiando economía? Pero incluso hasta eh, hemos ah, ido a universidades sí, y dices pues yo para montar una empresa para ganar dinero. ¿Para qué? ¿La actividad de economía que no? Y claro, es increíble la educación. Pero es, es importante ir a asistir a esos puntos. Pero no estamos así haciendo nada los No sé si alguien quiere responder. Bueno, a nivel... A nivel local eh, no tenemos competencias en ese sentido, por supuesto, y, pero sí que es cierto que en, en Villena en concreto también tenemos la suerte que tenemos una de las asesorías especializadas, en, sobre todo en cooperativismo, y de hecho se ha llevado también unos premios y es uno de los municipios que más cooperativas de trabajo asociado tienen en, en la comunidad valenciana. Sí, Existe tradición en ese sentido. Eh, sí que se está eh, potenciando... Por, junto con esa, esa entidad que es integrar eh, integra asesores, que está muy concienciada y en potenciar y en colaborar, el, el fomentar la economía social. ¿vale? Ahora no, el salto que queremos dar es con el emprendimiento social, como iniciativas de economía social y de innovación social. Pero nosotros eh, lo que nos estamos centrando más es en el concepto de innovación, que es lo que queremos trabajar en los centros educativos. En el que mmm, se generen proyectos o que desarrollen la innovación y de a partir de ahí ya será el segundo paso es que le den una forma de empresarial para, para poder hacerlo pero principalmente creemos que tiene que haber ese proyecto esa iniciativa, ese leitmotiv para, para que se generen nuevas ideas exacto bueno, ¿qué más preguntas? ¿Tienes algún ejemplo de economía ámbito En el ámbito sanitario de las ciencias, de la salud. Bueno, a ver, yo, ejemplo, ¿te refieres de alguna empresa o de algún tema que haya, que haya hecho el balance y que esté metido en esto? Yo, la, la empresa que te he puesto antes, la que conozco, es que claro, no conozco todas, pero en toda la España, el Instituto sí, Goodman, no sé si conoces. Sí. El Instituto Guzmán es un instituto en Cataluña de, de rehabilitación neuropsicológica. Eh, el que yo conozco es, el, es uno de los primeros que, que, que, que ha pasado el balance y que está funcionando con la gestión con el balance del mismo. El que yo conozca, no sé si conocéis vosotros alguno más de Ciencias de la Salud. En Me venido la cabeza. no sé si La Falleda es una empresa de comercialización de yogures Sí, pero, sí pero, muy pero, muy eh, claro, eh, pero tiene también un, un objeto social se e utiliza como terapia para personas eh, con diversidad funcional de carácter psicológico y bueno, creada por un no sé si conoces la falleda, ¿Conoces la falleda? La ¿La conoces? Sí, bueno. pero no sé pero no si podría estar in... pero no es del sector de la salud es, es del sector psicológico ¿Pero o sea, sin terapia balance, de eh, como eh. pero, pero si se refiere a hospitales o a pero sitios que no, que yo, que yo sepa no aún no, que yo sepa es una cooperativa ¿eh? pero ten en cuenta que esta este teoría viene a todas las organizaciones porque sí que tenemos empresas, ONGs asociaciones eh, autónomos es decir, cualquier persona, cualquier organización que tenga un fin social perdón, un fin en sí mismo, que aunque no sea social puede entrar en esto ¿alguna pregunta más? sí, yo quería saber si se ha ha habido algún tipo de relación o de, de estudio de investigación entre el índice de bien común y otros índices que también se están utilizando a nivel internacional, en este caso ya, el índice, ya referidos al desarrollo humano sí. o índice de desarrollo humano, y sí se ha visto que puede existir algún tipo de sinergias entre un índice como el del bien común y otros referidos pues, al desarrollo humano, aunque sea un índice referido más al desarrollo humano por, por países. A ver, que, que yo sepa no hay ningún estudio todavía Lo que pasa, claro, yo eh, pienso que trabajos finales de máster, de grado, tesis doctorales están haciendo muchísimas universidades Yo no alcanzo a, a llegar a todas Pero creo que, que no se está haciendo eh, Pero tengamos en cuenta que estamos hablando de un modelo que tiene siete años de vida Y es muy reciente nosotros, por ejemplo, ahora en la Universidad de Valencia, a través de la cátedra, estamos premiando TCGs, TFMs eh, que tengan que ver con la EDC. Entonces, eh, estudios concretos que relacionen el Índice del Bien Común con el Índice de Desarrollo Humano y otro tipo de indicadores, creo, creo que no se ha hecho ninguno todavía, pero seguramente dentro de poco se hará. Si no, aquí estamos nosotros, podemos hacerlo, ¿no? O motivar a los estudiantes para que lo hagan pero, sí, pero... Digo porque muchas veces hay esfuerzos sí. individuales que uno empieza a ver los de mejor y dice no sé, porque no hay una sinergia sí. o, o no, ya, no eh, hay claro. algo... De todas maneras, el balance si pasa que aquí ha sido muy escuento, si yo os, os sugiero que os metáis a ver lo que es el balance, porque el balance es una herramienta muy bien estudiada y que además incorpora índices que ya están en funcionamiento de otros lados claro, claro, claro. El, en concreto el índice de desarrollo humano no lo sé si, pero por ejemplo está el índice de la huella ecológica, está dentro el GRI también, se, el GRI que es un modelo también interesante de desarrollo, y de, que también está. Es decir, el, el, el balance del bien común no es solamente una, una cosa en que diga yo tanto bien he de sino que te está pidiendo índices. Cuando haces el balance, te pide otros índices, porque el movimiento también es sinérgico y es colaborador con otras, otros movimientos que están desarrollando sus índices y sus cosas. Entonces, si te metes dentro del balance, hay muchos ítems que sí que hay estos índices que tú estás diciendo de otros de otras organizaciones que están ya desarrollando, pues como el ejemplo la Cuella Ecológica, como Medirla, también está dentro del balance, como el índice del, del, del el informe Gris. Ya, si esto ya lo tienes, pues en el balance está puesto también. O sea que el balance del bien común... Pide evidencias. Eh, pide, pide evidencias de estos indicadores, que son indicadores de otras organizaciones. Lo que ha hecho la economía del bien común, nada más que es muchas veces unir, como ha dicho antes, muchas cosas para que realmente dé un balance de medición realmente objetiva de, de lo que está aportando a la responsabilidad social. Pero hay muchos índices dentro que ya están eh, analizados. De, de todas maneras, el, el IDH eh, yo creo que sería más comparativo con el producto del bien común, porque estamos hablando de un indicador a nivel de, de Estado, de países, no de empresas. Eh, hay que decir también que el producto del bien común es un indicador que todavía no está desarrollado. Pero no Se, con el IDEA sí, sí, se podría se puede. Se puede hacer un análisis comparativo y a partir de ahí sí que hay. Y a mí me consta eh, hay alguna persona dentro de la asociación eh, Albert que lleva los temas de, de, de educación Ziar. sí, Albert Yuciar sí. me lo comentó, me dijo oye, don Ramón, tenemos que sentarnos y ve, empezar a ver cómo eh, establecemos una medida del producto del bien común porque el balance del bien eh, común está ya muy desarrollado, pero el, el producto del bien común todavía no. Claro, claro todavía... el producto del bien común lo que se pretende es desarrollar también una matriz o desarrollar, por lo menos, los indicadores, pero depende tanto también de dónde lo estés aplicando. Porque, claro, dependiendo del país, eh, quizá el balance del bien común es más uniforme. Es para una organización empresarial u organización eh, que tenga en sí un, un objetivo concreto. El índice del bien común no es lo mismo pasarlo en Murcia que pasarlo en Cataluña. Porque claro, el nivel social y, y la necesidad que tenemos los ciudadanos en cada lugar es distinta. Entonces el índice del bien común también viene, eh, tiene una idea de, de, que, se, de que se confeccione en, democráticamente. Por ejemplo, en un municipio se hace mucho a nivel democrático. Es decir, vamos a ver qué indicadores son los que realmente en el pueblo, eh, a través del bien común, están afectando y son los que quieren un poco de tiempo. Pero claro, ahí como dice ya Ramón, todo esto está aún sin desarrollar porque son temas más, eh, más diferentes entre cada eh, estado social. Yo trabajo por ejemplo en México también con el balance del bien común y con Colombia, difundiendo este tema. Y claro, allí me dicen, no es lo mismo aquí que allí. El, el, el desa nivel de desarrollo que tenemos en México no es igual que allí. Si el balance del bien común va bien, el índice del bien común no tiene nada que ver. Es decir, es, por eso es más difícil quizá hacer un índice del bien común uniforme. Solamente otra pregunta y por eso ya acabo. Y es que aquí en, en España, ¿quiénes son los partidos, asociaciones, eh, movimientos que también están apoyando el, este paradigma o este modelo de la economía del bien común? Si tenéis aliados, o por todavía no se ha encontrado... O sea, en es un movimiento político, una... pero es apartidista. Políticos somos, ¿eh? Porque políticos somos todos, todos, todos somos. Políticos somos todos pero somos apartidistas, es decir, y que realmente pues hay ayuntamientos en los que entramos que lo primero que, que intentamos, por lo menos desde el movimiento, es que haya una, un consenso entre los distintos partidos, porque realmente son temas que son de consenso, no es que uno los apoye y otros no. Entonces, bueno, Esther, ¿puede darte tu, tu su experiencia un poquito de cómo entraron en el ayuntamiento, que seguro que tienen también, ¿no? eh, de otros partidos? Sí, bueno, el, el, yo, una de las cosas es, eh, a nivel local, es cierto que los partidos tienen una ideología, pero principalmente son las personas, o sea, todos sabemos que eh, nos podemos encontrar con partidos concretos, con que las personas tienen una motivación y yo, yo, a ver, yo en el pueblo de al lado, es del Partido Popular y es más ecologista que nosotros mismos, que yo hay veces que digo, madre mía, ¿dónde, dónde vamos? Sí, resulta que Salinas está haciendo unos proyectos de innovación y de desarrollo ecológico increíbles, eh, como lo que se miren son los municipios, es importante sí que entiendo que el, los partidos pueden tener una ideología y pueden estar, de, que es lo que comentaba antes cada partido puede tener una forma de desarrollar determinadas acciones, pero es ese deseo transversal de valores los que van a diferenciar una acción de otra y hablar en general podemos hablar de ideología pero no de partido, yo creo, o sea, Está claro porque es un tema de estamos reformulando y haciendo una crítica al modelo de consumo, estamos haciendo una crítica al modelo de desarrollo económico, del concepto del entorno, eso es un, un eso es ideología. Luego ya, como lo, un partido u otro, yo no, yo creo que no. Y a mí me gustaría el día que nosotros hagamos el balance, eso es un tema que tendría que estar aprobado por todos, porque egoístamente, eh, ¿qué tiene sentido aprobar algo que luego van a venir otros y lo van a a decir que no. O sea, lo que interesa cuando estamos pensando por una transformación social es que realmente se quede. Eso es lo que yo quería decir antes de O sea, que sobre todo lo que quería hacer en el proyecto de la plaza. Digo, porque si luego viene cualquier otro partido político... Claro, no sé, yo cuando planteé el, el plan estratégico y mi, o sea, fue con los partidos delante. O sea, ellos eh, tienen claro que, que, es un, que es un proyecto común. Esto no se, vota, no, no se ha votado en un pleno porque... Es un proyecto económico que, que nace incluso de la propia Asociación de Comerciantes del Mercado, que, que estamos... entre quien entra lo va, y lo va a entrar. Vale, está vale, claro. Pero hay otros proyectos. Por ejemplo, nosotros, Villena, eh, entramos en la red de Ciudad eh, de Ciencia e Innovación y fue un proyecto que, que se votó si estábamos todos. Si no, no tenía sentido. Porque si ahora entro y digo yo, en un año me salgo y el que venga lo va a dejar. Cuando son proyectos a largo plazo, tienen que. todos no tenemos que mirar el, el ombligo, tiene que ser un proyecto aliado. Luego, cada uno es es, es inevitable que ponga su sello sí. identitario, de personalidad. So, yo entro en mi concejalía y le voy a poner mi estilo. Yo hablo de animales porque por el que entre no hablará de animales dentro de la responsabilidad animal, dentro de la gestión municipal. Pero intentamos que, que perdure. No, por eso vi es una pregunta que también me surgía para ellos que quería que contestarais es porque el movimiento tiene una visión muy democrática y efectivamente a veces las decisiones también tenemos que saber articularlas de manera democrática de verdad y participativa por eso quería preguntar vosotros ¿cómo, cómo, cómo estáis haciendo esto? ¿cómo articuláis esto dentro de tu empresa del ayuntamiento o incluso de la, de la cátedra? ¿cómo fomentáis que realmente sea democrático? democrático en el sentido de participación no de votar porque claro... Eh, eh, son cosas que el movimiento también quiere dar. Si tenéis alguna respuesta, me gustaría también escucharla. ¿Cómo hacéis que sea democrático de verdad las decisiones? ¿Cómo articuláis esto? Para las decisiones dentro de mi Dentro de tu ayuntamiento. De mi ayuntamiento. En la empresa, por ejemplo. Una... Ya me has contestado algo, porque yo creo que también hacer que un proyecto venga de la ciudadanía es más democrático que que, que, que lo vote un concejal ver. o que lo proponga un concejal. Porque viene de la ciudadanía y efectivamente es más en mi caso es muy fácil porque somos una cooperativa trabajo pues social. entonces por defecto todas las, todas las decisiones son democráticas un socio, un voto pero también tenemos una premisa que es que eh, que viene muy en relación de la herramienta de, de, de este balance que es que para mejorar y lo que, al, al fin y al cabo de lo que estamos hablando aquí es de cómo mejoramos como sociedad, como empresa como para mejorar hay que medir y que para medir hay que controlar. Y termina la premisa como que para controlar hay que querer. Es decir, por eso no es una cuestión de partidos, es una cuestión de que haya un consenso. Si queremos transformar, si llegamos a un acuerdo, si llegamos a convencer con esto, de que esto es lo necesario, lo que nos puede ayudar a salir de una deriva insostenible a nivel social, pues entonces... Mmm... Lo llevaremos a cabo y nos beneficiaremos todos de, de, de esas ventajas o de esa superación de esta, de este atasco en el que vivimos ahora mismo. No sé muy bien cómo definirlo, pero peligroso por lo menos, ¿no? ¿Y en el ayuntamiento? Bueno, de, de, de las... son distintos niveles, está claro. Primero, hay, eh, hay una estrategia que viene con la administración que no puedes hacer nada si no viene firmado por un técnico, por tanto tiene que haber una democracia en el departamento sí o sí si no, pues ya te denuncian por prevaricación pero eh, aquellos que tenemos técnicos que, que yo yo soy una afortunada en mi ayuntamiento tengo que decirlo, que cada día que llego ahí me lo paso pipa, disfruto y, y hablamos son consensuadas las decisiones, o sea, aunque yo, le, yo puedo plantear eh, proyectos lo de la economía bien común, no tenían ni idea en absoluto mis técnicos y a raíz de pasarles el libro, de, de eh, que han hecho visitas, que han tenido que, que han ido a alguna charla, pues han ido ente, entendiendo y ellos ahora están gestionando pues la primera, la presentación en noviembre de la economía bien común en Villena, ¿vale? porque les dejas que hagan ellos. O sea, yo una experiencia que he visto con anteriores predecesores, es que el concejal era, lo gestionaba todo ¿Y qué pasaba? Cuando yo llegué, por ejemplo, mis técnicos no sabían nada de lo que se había hecho anteriormente, por eso tampoco tenían proyectos propios. Ahora son ellos los que realmente saben de todo y no se toma ninguna decisión sin ellos. Yo lo que gestiono dentro de mi departamento, vuelvo a decir, porque en el fondo es una actitud egoísta, porque voy dejando mi semillita también aunque ellos pondrán, porque ahí entonces ellos están, se estarán formando en las líneas que yo considero que tienen que ser interesantes eh, a nivel de, de equipo de gobierno, por supuesto, tenemos que, son, son todas democráticas, o sea, eh, mayoritarias siempre siempre hay alguno que o bien no le gusta, bueno, pero de once pues uno no quiere, pues, pues se chincha de bien a uno, creo que es mayoría más que absoluta y, y sí que eh, en Millena tenemos mucha participación ciudadana. Eh, tenemos el canal del Foro Socioeconómico, que ya debo decir, un, un, se tardó dos años con Antonio Martínez Pinche, uh -huh. con un director de un profesor de la Universidad de Alicante, que con un máster de desarrollo local. Eh, entonces hizo una un tema de participación ciudadana y se creó el foro, que tiene sus reglamento es un órgano <risa> del ayuntamiento consultivo. Y ahí eh, están representadas la, las asociaciones y entidades empresariales. Entonces, el foro está teniendo también pues, una agenda propia y, pues, algunos temas pues, nos van un poco ellos indicando. ¿Vale? Pero mmm, la. Ya libro, no la participación cómo fomentáis que la participación sea realmente o sea, claro claro pero, pero, pero intentamos está claro pero intentamos que sean somos eh, en nuestro sí, ADN acordales. del consenso o sea para. no nos gusta tomar decisiones mayoritarias o sea, simplemente por una aunque la oposición siempre te va a criticar va a decir que pasamos rodillos sí o sí pero intentamos el hacer establecer siempre el consenso dentro de lo que de lo que se pueda bueno y, y en la categoría sí, es muy distinto verdad ahí yo señalaría tres cosas. Primera, eh, hemos dicho que el, el, el movimiento de la, el modelo de la EBC es un modelo desde abajo hacia arriba. Entonces, eh, la manera de que tiene que surgir este modelo es des, desde abajo, ¿no? Y la participación es fundamental. Eh, puedo, si comparamos, por ejemplo, lo que hacemos en la Universidad de Valencia con lo que han hecho en la Universidad de Barcelona. En la Universidad de Barcelona, como he dicho antes, es la primera que ha implantado un balance bien común. Pero os tengo que decir quién ha implantado el BBC en la Universidad de Valencia: el rectorado que eh, es el rectorado de la Universidad de Barcelona el, el que decidió hacer un balance del bien común. Contrató a unos técnicos sí. eh, y se puso en contacto con la Asociación Catalana de la EBC para que colaboraran en el proceso. En Valencia ha sido al revés. En Valencia nace desde abajo. Es, decir, es un grupo de profesores eh, que lidero yo, pero hay otro grupo de compañeras y compañeros que, eh, profesores de, y profesoras de, de la universidad fundamentalmente de tres facultades, Facultad de Economía, Facultad de Derecho y Facultad de Sociales. Son las tres facultades en las que digamos, está el núcleo más, más importante, más, que más está trabajando, aunque la idea es que todas las de la, todos los centros y todos los campus de la Universidad de Valencia participen. ¿no? Pero somos un grupo de personas que estamos pues pensando qué tipo de actividades eh, tenemos que hacer, pero por supuesto que tenemos unos canales abiertos, de participación que cualquier persona, cualquier profesor o profesora que quiera hacer alguna actividad relacionada con la EBC eh, y sabe que existe la cátedra puede contactar con nosotros. Hacemos reuniones, por ejemplo, el tema de la innovación docente. Hemos hecho reuniones con personas de, de centros educativos que no son universitarios y en esas reuniones hemos estado trabajando cosas y proponiendo cuestiones. Y luego hay una tercera cuestión y es que Hemos creado lo que llamamos un programa de atracción de, de talento, esto queda muy chulo, sí. pero yo creo que es efectivo, porque en, en la cátedra, con cargo al presupuesto de la cátedra, en estos momentos tenemos una becaria de investigación, una persona que está haciendo la tesis doctoral sobre temas de economía del bien común, pero que está colaborando en las tareas de gestión en la cátedra, a mí me está ayudando muchísimo en todas las cuestiones de, de organización de jornadas, en el proyecto de investigación está participando también, eh, y de hecho va a aprovechar el proyecto para desarrollar parte de su tesis doctoral eh, entonces esta persona está con un contrato de una beca de investigación y luego tenemos otra, una chica que es una estudiante del máster de turismo de la Universidad de Valencia que está con un contrato, un contrato en prácticas universitarias que nosotros lo hacemos a través de ADEIT, que es la entidad que se encarga del tema de las prácticas Está cobrando el máximo que permite la normativa interna de la universidad, que no es mucho dinero, pero nosotros le estamos pagando el máximo. Y nos está ayudando también en el, en el, en el proyecto. Entonces, ¿con qué idea? Pues con la idea de ir formando gente joven, que luego pues, eh, yo pues iré cumpliendo años y yo espero que haya gente que me sustituya y que, y que vaya a seguir haciendo cosas. No sé, poco, esa es la manera que tenemos de trabajar. Bueno, más preguntas, más cosas que os al modelo, al balance, cosas que queráis. Yo creo que será interesante Pepe si, si pones a disposición de la de la cadera, tu, tu presentación que es, que es completa y y permite visualizar muy bien sí, sí. Eh, las herramientas para realizar los índices y los sí no solamente eso, si sí, vosotros queréis meteros en la página web de la de la asociación de la economía del bien común aquí en España, ahí podéis meteros y ahí tenéis herramientas, tenéis todo lo que he puesto, tenéis el balance, tenéis la matriz, tenéis lo que podéis ver, está abierto a todos porque somos un movimiento democrático y abierto. La página es muy sencilla, ¿eh? es economía del bien común punto, todos juntos. Economía del bien común punto. Or. Si queréis algo concreto, aquí de Murcia, pues también es muy fácil, el correo electrónico es murcia arroba, economía del no más. ¿Eh? Y así nos llega a nosotros y nosotros lo podemos gestionar. Pero, por supuesto, si queréis la presentación que he puesto, pues yo la paso, se la pasaré a Fernando o a Víctor y, y, y él la pasa, la presentación que he puesto, para que os sirva. Si os sirva ¿eh? y si así que, eso, por supuesto, dadlo por supuesto. ¿Más cosas? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Si no, ahora hago yo. <risa> Porque a mí hay una pregunta que, si sí me gustaría, también traspasar a vosotros tres, ya que es. Yo... Efectivamente, eh, somos coordinadores aquí eh, de, de, del movimiento, estamos trabajando, empezando con algunas empresas, como haciendo este tipo de cosas, con, con institutos, universidades, pero si sí me gustaría saber qué dificultades o obstáculos habéis tenido desde que habéis decidido personalmente, porque esto es una cuestión que los tres han dicho que es una apuesta personal, es decir, tú una apuesta personal de que estás, coincides con estos valores y te metes aquí. Pero desde que habéis decidido en la organización donde estáis cada uno, ¿eh? tanto la universidad, como tú en el ayuntamiento, como tu empresa, habéis decidido implementar este modelo de la economía bien común, ¿qué obstáculos o dificultades os habéis encontrado en el ámbito donde estáis trabajando? Fuera ya sé que hay muchas. O sea, resistentes tenemos muchos. Pero, no, sí, es cierto, lo digo porque hay, pero ¿qué os habéis encontrado más difícil, más difícil para implementar el modelo? Sí, bueno, en nuestro caso es, es muy claro. Para, para realizar mediciones, primero hay que tener los datos y, y, y tenerlos no de cualquier manera, Bien. Si, sino que tiene que haber una pre, un previo trabajo de, de, de, de, de ah, uh, ¿cómo lo explicaría? Un, un previo trabajo de guardar esos datos de una manera determinada que luego sea fácil recuperarlos para poder eh, obtener esos indicativos fácilmente, porque si no la tarea puede ser inmensa. O sea, y, y se, puede, se puede eternizar el trabajo de, de, de recabar toda la información que se requiere para toda la cantidad de indicativos que hay que, que, hay que con, con completar. Este año hemos tenido la suerte que nos han ayudado cuatro consultores que han hecho unas prácticas y han estado con, con la empresa, cada uno con, con un compañero o compañera que, que ha estado encargándose de un área concreto que es bien distinto que el primer avance que hicimos que fue a través de una sola persona que fui yo y entonces pues es una tarea demasiado demasiado grande vamos a dejarlo en grande ¿no? vale. esa es la mayor dificultad vale. Bueno, yo principalmente el, la economía en el común, como ya se ha dicho, es algo que es nuevo y, y como algo novedoso también es de difícil alcance porque todavía no está eh, cercano a, a todas las, las instituciones o organizaciones y, y con suerte que en la comunidad valenciana ya se están desarrollando muchos campos de energía cercanos. Para mí la dificultad principal fue esa cercanía, o sea, yo para empezar a tomar contacto tenía que desplazarme a Alicante a las 8 de la noche en la cual yo ya no podía compatibilizar y, y, y dejé un poco pasar el tiempo en ese sentido pues porque no hay nadie ni desde la administración ni, ni todavía eh, consultores en, en todos los ámbitos o así que para poder acceder a esa información y entonces vas dejando pasar un poco más el tiempo informándote eh, es, he tenido una ventaja que tengo que decir que eso es lo que me va a servir es el curso de, que se está haciendo de formación de facilitadores y que nos han propuesto como ejemplo práctico el Ayuntamiento de Villena, para mí eso va a ser eh, lo, como agua de mayo para poder eh, desarrollarlo, porque tengo que convencer y tiene que haber un interventor, tiene que haber un secretario, todo, tiene que haber toda una estructura eh, orgánica eh, del Ayuntamiento que vaya aceptando todo ese tipo de cosas, porque las cláusulas sociales están aprobadas y la inmensa mayoría de los interritores de todo el Estado no lo están aprobando. Por tanto, eh, eh, hay que hacer una maduración de, por parte incluso de la, de la administración estatal y de los agentes en este caso que son representantes estatales para que puedan acceder a un contrato de una empresa, si ya una empresa de inserción que está jurídicamente ya hay una ley eh, que te hace una reserva de Estado, eh, una reserva de mercado con una empresa de inserción ya es de difícil cumplimiento porque el interventor no te lo admite o el secretario, pues imaginaos con una empresa de, con la economía de balance del bien común que lo incorpore dentro de las cosas sociales. Hay que trabajar, hay que madurar y esa es mi principal dificultad. La ventaja que lo voy a poder tener, esto va a hacer que mi resto de mis compañeros, que por supuesto no han oído hablar de la economía bien común, pero la están practicando, empiecen a, a visualizarlo y, y el trabajo, vamos a ir un poco todos a la par, el trabajo que esté desarrollando la cátedra, la visualización que hará que se tenga una un, como hace una credibilidad que vayamos todos de, de la mano pero eso es lo que pasa también de ser pioneros que tienes que ir a la vez abriendo camino y convenciendo a los demás que lo que estás haciendo es lo, lo correcto pero a poquito a poquito vamos a hacer semillas ¿sí? que van germinando y tú y yo, Ramón, no? las dificultades en la universidad yo destacaría dos obstáculos o dos dificultades una es la financiación para constituir la cátedra el, el tema es que la Universidad de Valencia, y la mayoría de universidades lo tienen así, para poder tener una cátedra universitaria tienes que conseguir un patrocinador que esté dispuesto a aportar como mínimo, varía según universidades, no, la Universidad de Valencia es como mínimo 30.000 euros. Entonces eh, ha sido muy difícil conseguirlo, el hecho de que en estos momentos sea la Consellería de Economía Sostenible la que esté financiando la cátedra significa que hay una gran incertidumbre, es decir, ¿qué puede pasar cuando haya elecciones y no gane el equipo de gobierno que hay ahora? O simplemente que el conseller actual no siga siendo el conseller, sino que sea otra persona que ya no apueste por la cátedra o por la economía del bien común. Entonces, eh, estoy un poco intentando ver la posibilidad de que haya alguna empresa o, grupos de, o grupo de empresas, varias empresas, que estén dispuestas a financiar la cátedra porque yo creo que si la financiación viene de la iniciativa privada te, tendrá más estabilidad. ¿no? Luego la finalidad la, la, la, valenciana es que pone también muchas pegas al sistema de financiación. Tienes que justificar las cosas de unas maneras que a veces no tienen ni pies ni cabeza. ¿no es, complicadísimo y hay determinado tipo de gastos y que conste que del dinero de la cátedra eh, los profesores que trabajamos en la cátedra no nos llevamos ni un euro es decir, el, el dinero de la cátedra es o bien para contratar en el caso de una becaria y una estudiante en prácticas y para todas las actividades que hacemos de jornadas pagar a los ponentes los desplazamientos eh, ahí es lo que destinamos ¿no? y luego el segundo obstáculo es el tema de que te encuentras con una gran cantidad, la comunidad universitaria no conoce la EBC, un poco similar a lo que pasa en el ayuntamiento, no conocen la EBC, hay muchos profesores y profesoras que no solamente lo desconocen, sino que además tienen una idea equivocada y peyorativa de lo que es. Y luego, como desgraciadamente la mayoría de profesores universitarios eh, nos movemos por lo de los sexenios de investigación para poder promocionar y lo de publicar artículos en revistas de, con factor de impacto, etc., desgraciadamente un modelo como este todavía no genera eh, artículos que puedan ser de interés para revistas con alto factor de impacto y es muy complicado publicar, con lo cual cuando buscas compañeros y compañeras que estén dispuestos a volar, volar contigo simplemente te dicen que no porque no encuentran la rentabilidad que a ellos les vendría bien que es publicar en una revista JCR o en una revista Scopus. eso los que os dedicáis a la universidad lo sabéis entonces ahí es donde está la principal dificultad Muy bien pues gracias. No sé si tenéis algo más. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo eh, desde aquí ahora les dejo a Fernando que cierre esta parte. Daros las gracias por la atención y esperar que os hayáis enterado, por lo menos lo que ha dicho este, de lo que es el movimiento, de lo que son las herramientas, y esperar que nos llaméis, que nos contactéis, por lo menos, para daros información, o para traspasaros información, para difundir esto de la economía del bien común, que creo que merece la pena. Vale. ¿Ok? Gracias.